Incluye, no das has creído todo lo que te están diciendo eh, Es un, un cúmulo de informaciones Cómo empiezan desde abajo Y cómo les ayudan Tanto los familiares, como los amigos Como las personas especializadas, voluntarios Qué es lo que hacen en esta asociación vamos a la lengua de asignos, ha a las manos si sí, tú para explicarle alguna cosa, para explicarle esta actividad, le explicas a mi una signa y le agarras la secomá para explicarla. Si tú vuelves a ella, transponga y le ella, acudirá las así y tú la agajas. Cuando llegas a una persona que le falta primero el oído, y la vista o las dos cosas eh, tiene que ser una, una tarea pero sumamente difícil. ¿Cómo te haces partícipe de su vida? ¿Cómo te hace el partícipe? ¿Cómo muestras sus sentimientos? ¿Cómo le enseñas a hacer esto? Es que nosotros lo vemos muy fácil. Tú coges la puerta y abres. Sí, sí, no, pero es que tú no le puedes decir coge la puerta y abre. Tienes que hacerle ver cómo lo tiene que hacer. Mediante el tacto, llevando la mano, abre, cierra, con símbolos que tienen que ellos que relacionar. Tiene que ser eh, sumamente difícil, difícil para mí, yo te digo a nivel de ahora mismo, te diría que imposible, para mí. Imagino que si algún día me tocara, ojalá no me tocara nunca, pero si me tocara, eh, poco a poco los amigos de aquí, Obsocecat, y diferentes asociaciones, me ayudarían a comprenderlo. Yo tengo un hijo, Gerard eh, tiene tres años, mi hijo tiene cuatro años, y, y tú le estás enseñando lo que es el mundo en sí, lo que eh, rodearse, eh, tocar, sentir que es un árbol, que es una planta, tú a, a tu hijo que lo veas se lo puedes explicar, pero y estaba descubriendo, ahora se está pasando como un enano aquí, disfrutando, eh, cogiendo sensaciones de todos lados. Lo que decimos siempre, no, no ves las cosas hasta que te pasan muchas veces, pero es que no es necesario que te pase. Yo creo que estas cosas, solo con que vengas un día, dos días, tres días, si pudiéramos aportar cada uno nuestro granito de arena, eh, el tiempo pasa y se van sumando. O sea, todo esto va sumando. Eh, ellos no lo necesitan. Necesitan de, necesitan de alguien que les apoye un poquito más.